si lo toman y... el maldito perro dice Yeah. El miedo me mataba sin ningún pretexto. El amor es una mierda, ya lo dije. Varios textos le dicen, como todo mundo, aún mm. siempre su propio rostro. Luego te escriben para decir la mente. ¿Por qué pensamos para cuál? Uh -huh. En vez de lanzarnos ¿no? es que todo el mundo se basta por tu apariencia. Vamos, si no subes una foto enseñando el culo, no está bien y se te bajan los humos. Si no presumes tu cadena, si una perra moto, pues no es tan a gusto. Suelto veneno. En cada segundo tengo pocos suscriptores y con esto ya perdí algunos. Dije algo. Hey, yo no me callo, tampoco yo me rajo Tengo un perro de odio, guardado en estos versos vamos Puta ansiedad, ya me tiene hasta la verga No vengo de calle, pero si te armo una puta guerra Para que me enamoras y va a jugar como la de mamalita interesada Te dije ya verás, te vas a arrepentir Como puta, no te lo imaginas Gasté mi tiempo, mi dinero y mi pasado, mi hija quieres que te escribas si me mato el insomnio Porque solo guardo un puto odio oh, oh, oh, guardo todo el pasado Para que no se repare mi corazón roto Oh, oh. la vida bien mierda Pero más mierda lo que cuelgan con otros oh, oh, oh, hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós porque sé que estás con otros.